En, en el Yarto Marchitame son esas personas que se viven como buenas, sus amigos, familiares y todo el mundo los ve como muy buenas personas, buenas almas de casa que recogen a los niños o el hombre bueno que juega va con sus hijos de campamento esas personas dulces, esas personas buenas o aparentemente buenas porque luego nos vamos a dar cuenta que cuando una persona está dando muchísimo y está esperando recibir muy poco ahí está el problema te decir, sabes que no, esta es una mujer que se está tratando como que no puede se está tratando como débil Se está tirando al piso Son esas personas Que ya se cansaron de sentirse no valiosos para su pareja Y no justifico a esta persona Que por sentirse no valiosa engaña ¿eh? Ojo Pero Por llegar a sentirse no valoradas ¿sí? No deseadas Hoy llega un momento en que si alguien más le sonríe, si alguien más las empieza a tratar como valiosas, en una de esas ya no, hay, ¿sabes qué? Me llaman. Me llaman, ¿por qué? Porque mi pareja ya ni siquiera busca estar conmigo, no busca hacerme sentir como hermosa. A lo mejor este, los perfumes y la ropa interior ya no sirven de nada. Y como que ya se rindieron a hablar con, con su pareja y decirle qué es lo que yo necesito de ti cuáles son mis necesidades y cuáles son las que no a las que no pienso renunciar son estas mujeres son, que muchas veces también son, son esposas de hombres agresivos que a lo mejor su mensaje es tan me importas poco tan te voy a dejar claro que no eres tanto que no te deseo no me quiero acostar contigo no sé, son tratadas como como seres pasados de moda sin mucho valor. Y la mujer de todas maneras tiene que hacer desayuno y atender a todos y la fregada. Y es cuando la mujer, primero, ella era la que buscaba estar con el hombre para ella sentirse aceptada. Pero si me hace sentir como que soy un cero en tu vida, como que no te importo, si nada más me dices, ay mira, ay tu lonja, jajaja, ja, ja, o ay mira te está saliendo celulitis, y, ay cómo se llama esa es estría nueva, no casi casi, pero llega un momento en que la mujer dice, ¿sabes qué? Si eso va a ser el amor que me das, no quiero nada de eso. Guárdatelo, mijo. No lo quiero. Y es cuando la mujer dice, ¿sabes qué? Pero por ti no voy a renunciar a mi vida sexual. Y ¿sabes qué? Un día a lo mejor en el súper, conocí a una persona que llegué a la caja de la frega, se me olvidó la tarjeta, y me terminó pagando todo el súper. Porque el cuate me vio y bobeaba por mí. Sí, y... Y el cuate me dijo, por favor, acepte Y te digo una cosa, cuando acepté que me pagara el súper, acepté todo lo demás. Ese fue, si tú quieres, el paso uno de tres, el paso uno de cinco, pero los demás pasos ya no se iban a poder detener, porque iba a volver a conectar con el estar viva, con mi deseo. Una persona que me volviera a procurar. Saben que no es solamente la vida sexual, es, es ese mensaje. Es ese qué bonita te ves, qué rico te quedó y muchas gracias. Porque la sexualidad empieza fuera de la cama. La sexualidad empieza con el buenos días. La sexualidad empieza con la educación, con el trato, con el... Híjole, a lo mejor me cuesta mucho trabajo a veces estar tranquilo tratarte bien porque tengo el trabajo me está estresando <risa> he tenido los días difíciles pero tú vales que yo te cuide tú vales que yo cuide la relación ¿Sí? eh, engañarte o marchitarme qué es peor la verdad creo que es el peor marchitarse si ya no te puedes encargar ni de ti mismo ¿qué te queda? tú no puedes dar lo que no tienes cuando engañan por fin al hombre un día el marido se entera y la mujer dice ¿de verdad quieres que te diga por qué te engañé? ¿de verdad? o sea, te tengo que decir ¿cuántas veces te pedí que me tocaras, que hiciéramos el amor, ¿cuántas veces te pedí que no me hablaras así? Entonces, son personas que entendámoslo, muchas veces ya se están omitiendo, su filosofía de vida parece ser, omítete y sé feliz. Si en tu relación ya no estás sintiendo ese agradecimiento, esa reciprocidad, ese deseo, sí, o sea, no te reprimas, si algo no te gusta, háblalo con tu pareja. Hay personas que en serio dicen, pues ¿para qué hablo con mi pareja? No vamos a llegar a nada. Entonces, ¿qué hacen en esa relación? Perdón. ¿Es en serio? Porque aparte se quieren vivir como una especie de, de mártires, ¿no? Soy una persona tan buena, tan buena. Mi esposo es una persona muy difícil, a me toca entenderlo y acompañarlo. No, porque no están haciendo crecer a su marido. Porque lo que su marido necesita para que despierte su conciencia... Sí, y deje de actuar como tantán que no beneficia a nadie y ojo no lo hace feliz tampoco a él es que la mujer tenga lo suficientes precisamente si sabes que espérate no lo mínimo que yo requiero lo que yo te pedía cuando éramos novios el mínimo era esto ahorita me lo mantienes o sea no me voy a estar conformando con menos es como si una empresa primero les dicen que les van a dar 10 mil dólares, ya que los contrataron, decían, ay, era, era broma, son 700 dólares. Pues no, yo no me quedo. Y yo sé que muchos que están viendo este video dicen, no, pues yo tampoco me quedaría, pero alguien sí se queda con esa persona que le da como las migajas. Y, o sea, como que no le procura calidad de vida. Pero esto no se soluciona omitiéndose. Esto se soluciona enfrentándolo, reconociéndolo. Yo no puedo empezar a trabajar algo que no reconozco. Entonces tengo que reconocer que mi matrimonio no está en un buen momento, que me están dando muy poco, que no me estoy sintiendo a gusto, sí, y que no quiero ser una víctima. En este mundo llegaste sin nada y te vas a ir sin nada, lo único que te vas a llevar fueron tus decisiones. No es que fue fácil, hoy es que voy a tomarlo más fácil, no. Yo te invito a que no pienses que es lo más fácil. También piensa que es lo correcto. De eso se trata crecer en conciencia, ¿no? Quédate con tu pareja si tu pareja te está haciendo feliz. Si tu pareja te está dando razones para despertar todos los días de buenas. ¿Ok? Hablemos.